La actividad que, en la que estamos hoy día se enmarca eh, en el acompañamiento de la educación superior del programa PASE de la Upla. Eh, forma parte de una serie de actividades que hemos elaborado y ejecutado en el último tiempo. Y la de hoy día busca en particular reforzar el vínculo que existe entre los tutores par que tenemos como programa ...y los tutorados, que son todos nuestros estudiantes de admisión PASE... Eh, ...que han ingresado este año y eran algunos también del, de la admisión del año anterior. Creemos que es una instancia muy importante eh, para fortalecer eh, todos estos aspectos... ...y sobre todo en este espacio que es un espacio eh, que no es habitual... ...para la formación de personas, así que le da un, un plus... Eh, ...creemos que suma y estamos contentos de que se desarrolle de buena forma nuestra actividad. El objetivo principalmente era que los chiquillos y chiquillas, tanto tutores como estudiantes del PASE UPLA, se reunieran en un espacio eh, abierto como este en el que estamos, en el Parque Quebrada Verde, y trabajaran distintas eh, temáticas. La primera fue un, eh, una revisión y análisis. ...del perfil profesional de las carreras... ...que ellos están estudiando en este momento... ...de tal manera que las conozcan mejor... ...y se vayan empapando de lo que significa... ...estar estudiando en la universidad... ...luego de eso trabajamos con... Eh, ...una temática de relaciones interpersonales... ...los chiquillos hicieron un role playing... ...que estuvo muy entretenido... ...se juntaron en grupos por facultades... ...y realizaron una pequeña representación teatral... ...con distintas temáticas como por ejemplo... ...cohesión grupal, empatía discriminación, inclusión y varias otras también en las que de manera lúdica representaron la importancia de, de adquirir estos valores como, como la empatía y el respeto por el otro. Durante la jornada de la tarde propiciamos un espacio de nivel y de estilo participativo, colectivo también, donde eh, tutores y estudiantes pudi pudieran coevaluar el proceso de tutoría que llevan a cabo cada uno por carrera en el contexto universitario. La idea es que, de forma participativa y colectiva, pudieran levantar principales facilitadores y obstaculizadores del proceso de tutoría académica. En ese contexto, si bien el tutor tiene una percepción y el estudiante tiene otra percepción, la idea es que pudieran ponerlas y visibilizarlas arriba de la mesa, cosa de llegar a conclusiones comunes. Una tarea preciosa, hermosa y además en un ambiente... ...realmente especial... ...un ambiente de tranquilidad... ...un ambiente natural... ...en el cual las ideas... Eh, ...en el cual la cohesión en el cual las relaciones se pueden ampliar, se pueden potenciar y podemos lograr una verdadera amistad. Un trabajo colaborativo de esta naturaleza requiere un espacio como este. Por lo tanto, a nosotros esta, esta tarea, esta misión y este objetivo de hoy día se está cumpliendo satisfactoriamente. Además, al observarlo, he recorrido las distintas mesas de trabajo, se observa que lo están haciendo con mucha tranquilidad, están participando, están entregando ideas justamente para mejorar su estima, lograr eh, visualizar nuevas alternativas de desarrollo profesional y pensar que en la universidad y en particular en la UPLA sí pueden canalizarse todas sus aspiraciones y sus proyectos futuros.